Traelo, traelo, traelo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 la toma para base? Sí, Sí, rica, para los Okay. No estamos, estamos fuera, no estamos fuera. No necesitamos, pero no hay necesidad ¿Qué? de nada. Yo claro, vivo ahí, mi hijo. No le mira. Mi le vamos a comprar seguro que su tía está enferma, pero no puede estar afuera. Yo, estamos para servirle. Estamos para servirle. Gracias. Gracias. Entra, para acá. niño, para acá. Oye, eso está mal hecho, cogemoslo dentro de la cara. ¿La creta cuánto bajaron? ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No vamos a ver